Hay preguntas frecuentes que se dan en las primeras visitas con el pediatra. Entre ellas están las deposiciones del bebé. El bebé tiene deposiciones muy características que incluso van cambiando con el correr de los primeros días. Eh, al segundo o tercer día de nacido las deposiciones son oscuras, el bebé va eliminando los restos de meconio y a medida que se instala la lactancia esas deposiciones van tornándose amarillentas, doradas, con ruido cada vez que hay una evacuación con grumos y con halo líquido alrededor. Y el bebé que se alimenta pecho puede tener cinco deposiciones por día o más y es absolutamente normal y está condicionado por lo que se llama reflejo gastrocólico, que es cada vez que toma la teta, hace caca. Eh, las deposiciones típicas de pecho materno son estas. Cuando están con una, eh, agregado de complemento o de suplemento con leche maternizada pueden tener otras características, eh, con respecto al color y la consistencia. Otra de las preguntas bastante frecuentes que nos hacen es sobre la piel del recién nacido. Hay procesos que tiene la piel del recién nacido o lesiones, si se puede decir lesiones, que son totalmente fisiológicas y que no ameritan ningún tipo de intervención. Eh, las más conocidas, por ejemplo, es el milium, que son esos granitos blancos que presentan en la cara o que pueden tener en las encías y en el paladar, que tienen que ver con acumulación de, de tejido graso eh, a expensas de la estimulación hormonal eh, que, tiene, que recibe el bebé a través de la placenta de las hormonas maternas. Se van con el tiempo, no requieren ningún tipo de intervención y al bebé no le molestan. Eh, otra manifestación muy habitual es el editema tóxico, que tiene un nombre feo, pero que la verdad no, no, tampoco eh, re, resume ninguna gravedad, ni mucho menos. Eh, son estos granitos, estas pápulas, micropápulas eh, rosadas, que aparecen y desaparecen principalmente en cara, en cuero cabelludo y en algunos lugares del tronco. También no le molestan al bebé y se van con el correr de los días. Pero hay algo que es mucho más característico, que es la descamación del bebé nacido de término. Y que es ese cambio de escamación de la piel que se da en la zona de las articulaciones, principalmente en los tobillos, en las, en las muñecas, y que con los primeros baños se, se va desprendiendo esa piel para que después alcanzar la piel habitual de los bebés que todos conocemos que es tersa eh, y, y rosada. Una pregunta habitual es, ¿qué pasa si mi bebé recién nacido tiene fiebre? ¿A qué definimos fiebre? Fiebre definimos a la temperatura axilar, tomada con un termómetro digital, de 38 o más. Porque los bebés recién nacidos, en general, eh, tienen la posibilidad de tener febrícula, menos de 38 grados, incluso por cambios térmicos. Eh, a veces están sobre la mamá y, y adquieren de esa manera la temperatura de 37.4, 37.5, y eso es normal para un bebé y no nos está hablando de ningún parámetro de riesgo. Ahora, en un bebé menor de dos meses... 38 grados, sí tenemos que pensar que ese bebé puede estar cursando una infección y en esos casos es importante recurrir a la guardia o ubicar al pediatra. ¿Por qué? Porque hay que tomar medidas de prevención porque los bebés nacen con un aparato inmunológico muy inmaduro y puede pasar que si ese bebé está con una, cursando una infección bacteriana no nos dé tiempo a tomar estas medidas preventivas y de tratamiento en función de disminuir el riesgo de que esté cursando una enfermedad más importante. La gran mayoría de las infecciones de la infancia son infecciones virales. Eh, y por suerte se autolimitan y los, los, los, los niños hacen fiebres bastante altas, distinto a los adultos, que cuando estamos con 38 pensamos que nos morimos, pero los chicos son de levantar temperatura alta, 38, 39, que generalmente se baja con un antitérmico y realmente están de nuevo perfectos. Eso es lo que pasa eh, muy frecuentemente con las infecciones virales y eso habla de la baja peligrosidad por ahí, una infección viral en un chico que empieza con mucosidad y con catarro, que es lo que suele pasar. Eh, cuando la fiebre eh, la bajamos y el, y el niño sigue comprometido, sigue molesto, su estado eh, habla de que realmente, eh, más allá de la fiebre que genera di disconfort, el estado infeccioso le, le, le está causando mucho disconfort, es eh, eh, meritorio hacer una consulta en la guardia o tratar de ubicar al pediatra, eh, pero eso es un buen parámetro para poder controlarlo en casa cuando eh, tienen fiebre eh, y, y podemos determinar con un parámetro simple que es bajar la temperatura y ver realmente si se sienten mejor una vez que están a febriles.